Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues miren, yo soy, yo formo parte del grupo Caed del curso de Miguel Ángel Almodóvar, un excelente guía espiritual, coach y mentor, el cual admiro muchísimo. Bueno, pues miren, eh, solamente es una evidencia muy pequeña la que les tengo que dar de cómo me fue en el curso. Bueno, pues nos enseñó y aprendimos a que tenemos que alinear nuestros valores. Tenemos que adoptar esos valores en una forma diaria para que podamos tener esa pared espiritual, esa alineación real de lo que es eh, nuestra vida diaria eh, con nuestra familia, con nuestra persona y desde luego con nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra empresa, a mí me ha servido bastante porque anteriormente me estresaba mucho, era muy compleja en mi día a día, me preocupaba además hasta que llegue esta persona y pues todos tenemos problemas y complejos de cuando éramos, eh, de un pasado, no digamos, y él nos ha estado haciendo énfasis en que tenemos que estar el aquí y el ahora, tenemos que ser felices, tener esa paz, ese bienestar, esa libertad emocional para que podamos desprendernos de todo lo negativo. Y también eh, nos hace hincapié en que no tenemos que estar viviendo en un futuro. Tenemos que respetar nuestro día a día, nuestro hoy, estar presentes aquí y ahora. Miguel Ángel, pues te agradezco muchísimo que haya sido parte fundamental en esta etapa de mi vida y que siga haciéndolo porque pues ahora ya no te voy a soltar como mi mentor eh, Miguel, Miguel abres. yo te agradezco infinitamente el que me hayas presentado a esta excelente persona, este gran amigo que se ha convertido en, en, en una pieza básica y fundamental para que nosotros aprendamos a alinear esa espiritualidad y también tengamos más gozo y más gusto por nuestra vida Anita y Jesús pues también te agradezco te, les agradezco infinitamente porque gracias a ustedes he aprendido muchísimo he aprendido a valorarme como persona, he aprendido tantas cosas pues este es a grandes rasgos lo que hemos vivido en nuestro curso de CAED que nos ha durado un mes pero pues continuamos aquí molestando a Miguel Ángel eh, porque ha sido una experiencia única. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego.